gente, ¿qué tal, ¿Cómo andan sean todos bienvenidos a un nuevo video de finanzas en criollo discúlpenme que tenga la voz así pero estoy medio jodido la garganta pero no quería dejar pasar esta oportunidad de contarles que ya están los ETF que habíamos hablado en el otro video que son una mezcla de fondos comunes de inversiones pero la particularidad es que cotizan en bolsa como si fueran acciones. Otra cosa que quería decirle es, eh, le voy a dejar los ETF, los 9 ETF que autorizó la CNB para poder invertir en Argentina, le voy a dejar el rendimiento que tuvieron en el 2021 para que ustedes lo puedan analizar si estaban interesados en invertir. Para esto no le asegura, digamos, que sean los mismos rendimientos para este año 2022. Pero es una idea como para tener en cuenta y que ustedes sepan y que puedan estudiar y analizar bien en cuál quieren invertir. Y también les voy a dejar lo que cómo fueron cotizando desde el martes que salieron.